Hablamos de Argentina 1985, una película que hemos visto los tres. Sí, hemos sí. disfrutado mucho, mucho y bueno, ya está dando sus frutos. En realidad desde hace un montón, pero este es un premiazo, Rodi. De hecho, desde antes de ser estrenada en los cines, sí. ya empezaba a ganarse premios. Exactamente. Entonces ya la película vino con un marketing Como demostramos muy pero, muy pero muy fuerte. Porque ya con premios había una expectativa para poder ver la película. De hecho, no hubo arreglos con las salas comerciales. Eh, Solamente las salas ese, más comerciales exacto. Y se vio en muy poquitas salas eh, Que justamente no son comerciales Exactamente, todos, sin universidad, salas del Inca Digo, no, no, no pasó por los por los grandes no, no, eh, eh, tanques ¿no? cinematográficos Sino que eh, pasó por los cines más chicos Y después pasó a una plataforma ¿no? eh, Pero así y todo, la película sin duda es un éxito y más allá del éxito, termina siendo, creo que dentro de las películas argentinas, no sé hasta hoy si no es la película que más premios tiene eh, en su haber, o al menos más nominaciones, porque la verdad que viene muy fuerte, con premios muy fuertes, eh, festivales internacionales que son los, los más potentes, mucho más potentes que este, porque en realidad eh, los premios norteamericanos tienen que ver con algo muy interno de ellos. No son premios, como por ejemplo Cannes, que es, es una premiación mucho más elevada en cuanto a materia cinematográfica se refiere. Eh, los, los Golden Globes, los Globos de Oro, son los premios al cine de la televisión norteamericana. Es muy interno, es muy de ellos. ¿Qué incluyen? Tanto en los Globos de Oro como en los Oscars, incluyen un rubro que es mejor película extranjera, mejor película de habla no inglesa. Perfecto. Y allí entran todas las películas que no están habladas en idioma inglés, ¿sí? Uh -huh. eh, de hecho, participamos con, lo tengo acá anotado, con la India, Alemania, Bélgica y Corea del Sur. Bien. No había ninguna película americana, por ejemplo, uh -huh. del continente americano. Eh, así que Argentina se termina llevando este premio. ¿Quieren ver el momento? Sí, Dale, claro. Vamos goes to Argentina, 1985. Coming to this match, I am very proud for this. Thank you. I love you. I I will speak two words in Spanish for my people. Para toda la gente argentina, después del campeonato del mundo, esto es una gran alegría. Lo quiero. Bye, bye. Qué genio. Arranca a hablar en inglés este, y después dice quiero hablarle claro, a, mis compatriotas no, a mi compatriota argentino y sacó, Y sacó el mundial en el medio sí, de la sí. entrada de los Golden Globes, la verdad. Eh, otra, otra gran alegría para, para la Argentina. Y hay algo que aclarar, y esto creo que es una frase ya más que repetida, que eh, los Golden Globe, muchos lo llaman la antesala de los Oscars, ¿sí? Esta fue la edición número 80 de los Golden Globe y vamos camino al Oscar porque ya está preseleccionada para los Oscars, que va a ser su edición número 95. Y hay mucha expectativa. 24 de enero se van a saber las nominaciones definitivas de los premios Oscars. Muy poquitos días para saber si quedamos finalmente nominados o no. Porque Argentina 1985 está preseleccionada, o sea, como prenominada. Ahí está como un pasito para, para formar parte ya definitivamente de la ceremonia. Y que yo creo, uno creo entiende que después que va de a esto, pasar. nominados vamos Totalmente, a estar. sí. Seguramente nominados sí, vamos sí. a estar. Y si ya hubo premio eh, con Globo de Oro, muy posiblemente exista el Oscar también. Es lo que se dice, ¿no? Ojalá. Eh, pero ¿sabes que... por qué va a pasar, Rodolfo? Porque, porque se porque tiene que confirmar tu teoría. porque se tiene que confirmar mi teoría. Y si, yo te digo, ganamos y se confirma tu teoría. No, <risa> no es no, poca cosa. No, pará, porque van a faltar un montón de no, años bueno, más. No, pero, bueno, pero ya es un montón, chico. Ya es un montón. <risa> ya es un montón. <risa> sí, sí. ¿No? Ir a, ir a hacerle pito catalán allá al norte, no, viste, y diciendo, no. che, acá nos llevamos los premios Rodolfo, también. pero que vos te imaginás a Darín haciéndole pito catalán, que se lloró no, un francés ahí en no, la... O bueno, no, podría pasar. Pero podemos decir, primero, <risa> nos primero ganamos el gol de, de oro. Segundo, andás a ver cuántas películas quedaron atrás. <risa> ¿Qué mirás, bobo? <risa> y, y terminar con eso, ¿qué mirás, bobo? me encanta.